Un joven resultó herido de bala cuando fue sorprendido robando dos celulares en el interior de un vehículo. En hecho ocurrido en esta ciudad, se trata de Anderson Junior Tavares, de 26 años, residente en el sector Villa Duarte, quien recibió dos impactos de bala a manos de los propietarios de dos celulares que este había sustraído. Esas heridas bien, que yo andaba para el campo y vieron un vehículo parado, y el vehículo tenía la puerta abierta y yo me paré y cuando me paré veo dos teléfonos en el sillón de adelante en el vehículo y lo cogí entonces cuando cogí los dos teléfonos los dueños estaban cerca y me cayeron atrás y yo le devolví su teléfono que ellos dijeron que no iba a pasar nada le di los teléfonos y, y no fue así ¿no? cuando porque hay gente que se emborracha y se va y yo Pasé, tenía curiosidad, vi la puerta abierta del vehículo y fui a ver y los dos teléfonos. Tavares se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de este municipio. MTN, Joanny Paulino.